Este mosto es único y está hecho a mano con madera dura, es ideal para ensartar cuentas pequeñas con rapidez y facilidad. Arma el spin string encajando las dos piezas. Llena la copa hasta la mitad con mostacillas. Utiliza una aguja curva, insértala dentro de la copa con la punta en el sentido contrario del giro. Las mostacillas rápidamente se ensartarán con la aguja y listo. Excelente herramienta para ensartar, ya que nos ahorra mucho tiempo y es más rápido que ensartar cuentas pequeñas a mano.